recordarle que, que hoy chico. es miércoles y los miércoles nos visita nuestra coach ¿eh? y la que asesora a Néstor Flow ¿eh? y la que hizo que <ríe> cuando padre, se me de padre mí padre mí yo la yo odio. No, eh, <ríe> eh, eh, eh, eh, no eh, las elecciones pasa así, ay, Yo sabes tú vienes, está bonita. Ah, que me bañé, llegó el agua para a mi casa yo y yo me sabe, bañé. Todos los días, todas las semanas, Néstor está piropeando a Yo que está bonita. O sea, que antes no venía bonita. Exacto, o ¿sabes por qué me corté el pelo? Que estoy linda, según Néstor Félix. Ah, no, ok, ¿pelo largo no? Dios la bendiga, está bonita. <risa> los tigres, acecha, los tigres ya. Dije que pesimoto, por favor, no llamen. <risa> no no pidan número. Sí, porque son tigres que me piden número. <risa> no, no, el, el número mío solo es para contacto de trabajo, sino ah, evite, sí, evite claro. ser bloqueado, gracias. Y, y, y, y. <risa> Y, y un motocoche no tiene un Instagram, por favor. De bueno, ser, uno nunca sabe. Servicio. Son modelos de negocio. De Todos a... los modelos de negocio que sean escalables pueden participar en redes sociales. Señores, buenas tardes. Qué bueno que están ahí en sintonía con este subprograma. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Tengo el celular así porque se me quedó el tipo de I'm sorry. Y la gente de Facebook también lo quiere disfrutar. Y es que hoy vamos a hablar de algo que me preguntan mucho y es que ah, con el auge de la publicidad en redes sociales muchas personas quieren aprovechar el hecho de que es un poco menos costosa que la publicidad tradicional y quieren aprovecharla, otros lo han intentado con desconocimiento y es por eso que tienen una mala impresión y dicen que la publicidad en redes sociales no funciona pero tengo para decirles lo que siempre le digo, que si usted no sabe usar una cosa, diga que, es que usted no la sabe usar y no que no funciona, de hecho dentro del amplio mundo del marketing digital hay una persona que se encarga, o sea ya llama el Ads Manager o el manejador de anuncios, que es la persona especializada en lo que son las herramientas de anuncio pagado tanto con Google AdSense como también sí. con las redes sociales. O sea, no es eso. que el community. Ah, yo fui eso de, de un candidato aquí, no voy a mencionar el nombre, eso. O sea, que, que trabajé. No eso compró. no fue ahora. No me compró ni una sí, paleta. Estamos que de 2020. <risas> fue la campaña 2016 que me tocó hacer eso. Que el Ads saber, Manager. El Ads Manager. Y le funcionó muy bien porque ganó. Y seguimos, buena gracia Luego de esa pausa comercial Lo que quiero que ustedes entiendan con esto es Que el community manager común a ese Que usted contrató y sobre todo Si es el sobrino suyo, el empleado O un amiguito que le cobra por subirle foto un agente así no es un experto en anuncios Eso es una especialidad dentro del marketing digital Que se hace, se estudia y se paga en dólares Para aprenderla Estableciendo este parámetro. Vamos a hablar entonces, hoy le voy a dar un tip que le va a servir mucho. Si usted es un emprendedor y no puede quizás pagar un, un social media manager, no tiene la asesoría de un community manager que esté preparado, que haya estudiado, o no tiene quizás el tiempo para usted investigar mucho, le voy a dar un tip que va a cambiar completamente la forma en la que usted hace sus anuncios y sobre todo va a cambiar la forma en la que usted ve los anuncios de redes sociales, en redes sociales y en internet. Lo primero es que en redes sociales hay dos tipos de formas de hacer las publicaciones pagadas, que es impulsar publicación, lo que le llaman el boost post, o crear un anuncio desde la plataforma de Facebook Business. ¿Cuál es la diferencia? Cuando impulsamos una publicación, generalmente Facebook e Instagram te dicen cuando una publicación le ha gustado a la mayoría de las personas que siguen tu cuenta y te dice a 80% de tus seguidores le gusta esta publicación, a 90% de tus seguidores le busca esta publicación, a los que tienen cuenta como empresa. ¿Qué es lo que te está diciendo Facebook con eso? Que ese contenido de por sí sin tu pagar ya funciona, ya está gustando y que sería un buen candidato para tu hacer... Una publicidad pagada. ¿Cuál es el defecto de hacer una publicidad impulsada sin hacerla desde el Facebook? ads managers sí, en el facebook business y es que cuando tú impulsas una publicación generalmente tú no estás segmentando tú no estás eligiendo el público al que tú quieres que le llegue y qué hace facebook facebook simplemente hace que más personas vean esa publicación pero no necesariamente la van a ver las personas que a ti te interesa que la vean porque no está segmentada lo bueno de la publicidad online lo bueno de la publicidad en redes sociales es que nos permite elegir a quién Queremos que vea nuestro anuncio conforme a nuestro cliente ideal. Ustedes saben que yo siempre le hago hincapié que usted tiene que elegir su cliente ideal desde antes de hacer su primera publicación en Facebook o en Instagram, porque esto va a marcar la diferencia. A, a diferencia, eh, valga la redundancia, de los medios tradicionales donde simplemente el anuncio sale y luego va a ver todo el que esté en sintonía, las redes sociales vienen... A revolucionar esto porque nos permiten, conforme a los datos que nosotros como usuarios de Instagram, de Facebook, de Snapchat, de Twitter, le damos a la plataforma porque usted ya en un formulario que dice de dónde usted es, qué edad usted tiene, y según a las cosas a las que usted le dé like, usted le está diciendo a la plataforma, Cuáles son sus gustos y preferencias. Me voy un poquito más profundo. Si yo en Facebook lo que vivo eh, siguiendo son cuentas de maquillaje, de belleza, de todo lo que le doy like tiene que ver con este tipo de contenido. Cuando una persona en mi región busque eh, poner un anuncio para personas de mi edad y con mis intereses, que le interese la belleza, todo lo que es nutrición, todo lo que es maquillaje, cuando tu anuncio salga, si tú segmentas bien, me va a salir a mí que de por sí ya me interesa con Comparar, o toda la información que tiene que ver con ese producto. Mientras, voy a poner un ejemplo. Pónganme un producto, chicos, para ponerle un ejemplo. Díganme ahí. Un no, producto no cualquiera. Podemos, no podemos hablar de los concheros. ¿verdad? Uno uno de verdad. Un producto de verdad, gente. Ok, por vamos, favor. vamos a poner un ejemplo... Eh, patelito Neto Flow Patelito Neto Flow okay. Si el público de Patelito Neto Flow es, Son los patelitos que son mucho más económicos Estamos hablando de gente que tiene un poder adquisitivo Que no es muy alto Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si son patelitos, un ejemplo para los colegios y para las cafeterías Son patelitos de precio bajito. Lo que significa que lo van a utilizar ¿Quiénes? Los estudiantes de ese colegio O de esa cafetería de ese colegio ¿Qué edad tienen? Tienen entre, qué sé yo, 7 años A 16, 18 años ¿Dónde viven? ¿En San Francisco de Macorís. Coris. ¿Cuáles son sus intereses? Todo lo que le interesa a los jóvenes. Hay muñequitos específicos que le interesan, programas de televisión que les interesa. Eso te permite a ti, con poco presupuesto, en vez de tirar golpes a la ciega a ver quién te va a comprar, que tu anuncio le salga única y exclusivamente a gente que le interesa Comprar lo que tú estás vendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Impulsar publicación no te da ese rango tan específico. Simplemente se la muestra a más gente. Cuando viene a ver, le muestra un producto que es para personas jóvenes y atléticas, a gente de cuarenta y pico de años, que es lo que le gusta es se estar sentado viendo Mariela del Barrio. Entonces, ahí hay un problema. Esa gente, aunque vea tu anuncio, no te va a comprar. Por eso es tan importante aprender a segmentar. No, y, y saber lo que es el data análisis. El Exacto. data análisis es eso. Analizar el público que tú tienes que... Eh, Igual que la política, si tú tienes que saber enganchar en qué público tú vas a, a, a poder mandar tu, tu producto o tu, tu anuncio o el mismo contenido que se hace aquí, eh, tienes que Exacto. tener un análisis de las personas que, que te van a chequear. Logo, que igual lo que la política, veo mucha gente poniendo, claro, en, en el sentido político... Veo mucha gente que está poniendo mucha publicidad Y Gonzalo lo consiguió Porque parece ser que yo han sabido No, ya, yo, Gonzalo ya yo estaba que me daba alergia Sí, Gonzalo te salía a ti en la sopa No es personal, es entonces, el, el, el, el sosiego no, o sea. La, eh, Entonces, eso hacía O sea, que, que buscaba la forma De que ese público lo veía Y que supiera que es lo que estaba pasando con él Exactamente, y se metió tan rápido Que en menos de dos, sí, meses, dos meses Fue meses. el candidato elegido y por el partido Y lo que más utilizaron fue las redes O sea, sí. fue el pago de publicidad de redes Tú literalmente no podías poner, prender la computadora Se vuelve la cara a Gonzalo Castillo Sí. Y es muy triste de decirlo. Pero <coughs> y es sí. algo que te da palpable. O sea, palpable. Yo siempre le he dicho, igual que como las entrevistas que hacemos y las la personas que vienen a invierten aquí, esto es algo que tú sabes cuántas personas llegaron. O sea, exacto. Es, exacto. No es algo que tú estás adivinando. Es que, tangible. Tú le puedes decir, mira, mira te vieron tantas personas. Tantas personas. Entonces, eso es lo bueno de la, del pago de publicidad, que el pago de publicidad, que muchas empresas eh, hacen eso. Eh, buscar la forma de llegar al público y saber a cuántas personas le llegaron. Yo tengo un amigo, eh, yo sabré que él es dueño de una clínica dental, y él me decía: Yo, cuando invertía 50 dólares o 30 dólares en un anuncio dental, me llegaban muchísimos clientes. Hasta clientes que no eran de su propia ciudad, o sea, que de fuera de la ciudad, o sea, que tu, vinieron de él porque vieron la publicidad que le llegó. Es lo que pasa. Y en ese mismo tenor, ¿por qué es mejor usar la herramienta de Facebook Business? Porque esta herramienta sí te permite hacer lo que se llama el data analysis, que es segmentar y elegir a tu público ideal. ¿Cómo tú lo eliges de acuerdo a la segmentación a quienes tú saben que consumen tu producto y que lo necesitan? Un ejemplo, si yo vendo productos para el cabello, productos para la caída del cabello, ¿quiénes son mis principales consumidores? Son mujeres no son hombres, entonces ahí tú eliminas un género completo, no son niños, tú eliminas los niños. ¿Mujeres de qué edad? Vamos a suponer que las jovencitas casi no tienen ese problema, vamos a suponer que son mujeres de 25 a 35 años, ahí tú eliminaste los hombres por completo, los niños por completo y todas las mujeres que son menores de 25 y mayores de 35 años. ¿Qué hace eso? Que va específico, entonces con menos dinero tenemos más resultados. Claro, y también por ejemplo pasa ahora en San Valentín, si tú vas a vender un producto que vaya dirigido para que la mujer lo compre, elimine el hombre. O sea, es lógico. Vaya. Y es igual que si tú vas a venderle algo para la para que la mujer lo compre, te, eh, perdón, que el hombre lo compre, también tienes que eliminar a la mujer. Porque un ejemplo específico, yo que estoy buscando un ejemplo, fro, flores, para, para la esposa mía. Quiero buscar, la para que tú siendo, eh, a menos que tú te quieras autorregalar, lógico, pero para, eh, para que tú vas a poner más tu público para las femeninas, si la femenina no es la que te va a comprar, el que te va a comprar es, es, el, el, hombre. es el hombre. Y ahí que tú tienes que saber cómo jugar en, en, en el pago de la publicidad. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas te lo permite hacer la herramienta de Facebook Business. En Facebook Business, a diferencia de impulsar publicación, impulsar publicación te permite que te vean más personas, alcanzar a más personas... Pero mientras la herramienta de Facebook Business te permite opciones como si tú estás promocionando una, una aplicación, descargar aplicación, más reproducciones de video, más visitas a la página, comprar directamente, enviarme un DM, que son opciones que impulsar publicación no te permite. Si tú lo que estás es haciendo una campaña para recolectar datos, o sea, recolectar los correos para hacer una campaña de correo masivo y calentar esos posibles clientes, lo que más te conviene es enviar, enviar un mensaje o dejar tu correo, que es una opción que la, eh, que la parte de los anuncios te permite hacer. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que usted busque una persona experta en anuncios. Habemos personas que trabajamos eso. Hacerle la campaña de anuncios. Usted contrata a una persona. Mira, yo quiero que usted me cree una campaña para determinado sí, contenido. por favor, contrátelo. Porque a veces usted viene y pone su tarjeta de crédito. Y sin darse cuenta, Pero a eso veces, no funciona. Yo no, pagué tanto. No, no eso. Peor. Le sale que usted puso a lo loco. Y limitado. O sea, que le puso la... la a lo, y a veces mil la tarjeta, dólares, como nada. Mil dólares. Y ¿y cómo fue que yo pagué mil dólares? Y dice, ¿cómo pasó? Porque usted puso, si usted sabe, usted vino, ah, no, pues, le puse ahí para que le diera. Mira, y pasó. esa tarjeta... Me mucha gente como me, una pues, persona que llegó a contratarme porque hizo lo siguiente. La persona puso, en vez de poner que quería que fueran 50 dólares, en total puso 50 dólares por día y se dio día. cuenta a la semana. Y dijo, bueno, acá profe fue 50 que yo elegí. Ajá. Y entonces él le puso, hubo un amigo de nosotros, eh, <risa> eh, eh, Jorge, eh, Jorge, el cantante, le eh, puso en YouTube Ven tanto comentar, eh. y cuando, cheque, cuando chequeó ese, y shri, le tiró ese tarjetazo de 300 dólares, ya tú sabes. Exacto. Entonces por eso es que usted tiene que asesorarse con alguien que domine la materia Como le dije, esto no es algo que todos los community managers, los que son de verdad, lo dominan Sino que es una persona específica que se llama el ads manager o el manejador de anuncios Entonces, ¿cuáles serían los tips? Para ya para cerrar en este caso En vez de impulsar publicación, mi recomendación como experta siempre sería Cree el anuncio desde cero otra cosa, aunque te diga que también publicar el anuncio en Instagram, como consejo profesional lo ideal es que tú adaptes tu anuncio para Instagram, porque se lo he dicho hasta el cansancio, yo creo que hasta Néstor se lo aprendió. Todas las redes sociales no se manejan de la misma forma, y el contenido, aunque sea el mismo, no se presenta de la misma manera, porque son públicos diferentes, los que están en las diferentes, valga la redundancia, redes sociales. Claro. Entonces, el mismo anuncio no me lo ponga igualito en Facebook y en Instagram. Usted tiene que elegir un presupuesto acorde a los resultados que usted quiere, porque usted no me puede decir a mí que usted quiere una campaña de anuncios que usted genere, pueda vender 100 mil pesos, usted luego va a invertir son 10 dólares. O sea, eso se cae de la mata, eso no tiene lógica. Claro. ¿Cómo usted va a generar 100 mil pesos de ingreso invirtiendo 10 dólares, 500 pesos? ¿En qué cabeza cabe? ¿sabe? tiene que haber un margen. Y por supuesto, tiene que ser muy cuidadoso con sus datos en internet. No le floje su tarjeta de crédito a todo el mundo. Tenga su clave usted, como mucha gente que contratan eh, Community Manager Wannabe, que crean ellos las cuentas y no le dan a ellos los accesos y los correos. No, porque generalmente cuando usted pone anuncios, si usted no le vincula a su tarjeta, su información de tarjeta de crédito está ahí. Y no quiere usted saber las veces que yo he tenido que ayudar a gente que ya el, le han consumido dinero, le han clonado la tarjeta y le han hecho un regreso de tollo, sí. simplemente porque usted no tiene dominio de su información sí. personal y eso es muy delicado mi hermana que, que me está atacando que lo ayude con eso porque a veces no, porque como yo no, yo no lo yo digo, no, no, no. Tú vas a Facebook Business directamente desde tu PC, tú lo registras normal. Porque a veces hay personas que lo hacen desde su propio celular no, y si le hace, oye, no hagan eso. O sea, no, no vengan ni que apagar publicidad directamente desde Instagram y desde Facebook con su celular. La que el cuando el lo business, hace, el business manager no el lo haga, en el celular no es igual. No, ni no solo eso, no lo organiza bien. Como te digo, puede meter la pata, puede pagar algo de más. Esa es una. O otra, le rechazan. Muchas veces, que me pasó con un cliente, le rechazaron la tarjeta. Y decía, no, pero la tarjeta está bien, no tiene ningún problema. digo yo, no, lo que pasa es que tú lo estás haciendo desde tu celular, no tienes todos tus registro, y, y cuando tú vas a, a, a Facebook Business, es, tiene como si no existiera la tarjeta. Ha pasado. Sí, y pasa mucho muy seguido. Entonces, si usted ya entendió que necesita hacer publicidad en redes sociales, quiere una asesoría profesional con resultados garantizados, se puede comunicar conmigo. 809-812-1712, 809-812-1712 y 849-402-0909. Arroba Yosauri García en todas las redes sociales. Tengo un giveaway en mi cuenta de Instagram para las chicas, así que uh -huh. aprovechen que los premios están muy buenos. Arroba Yosauri García para servirles. Y chicos, muchas gracias. Y recordarles que vi Vienen la, las candidaturas senatoriales y de diputados para que vayan donde Sauri. Por favor, no hagan Con todo tiempo. ¿sabes? Porque con Yosauri vaya con tiempo. Y así, tú sabes. Franklin, ay, ay, eh, o, Amirka. Usted quiere. Para que ahorita no venga y nosotros vengamos sí, para y le mandamos su fund y después te pregunte por qué. Y esos diputados que también van a ser candidatos, ¿tú sabes? como los amigos no, no le pasen como, como los regidores. Sí, no va pasen como los regidores. tuvieron que que ¿no? regidores que eso viene. Los candidatos de senadores y, de, y que vamos, vamos a analizarlo, eso viene. Emple. Porque viene, porque viene. Señores, quiero que le mandé a Villalona por WhatsApp. No sé si él tiene la imagen. Este martes, eh, yo creo que está escogiendo, puede llegar. Pero bueno, va, estaremos allá. Estaremos allá en Punta Cana, allá en la entrega, la entrega de, la, de los nominados al Premios Hit. Los nominados. No, yo tengo, yo tengo otro flaco, que ese me lo endulzan, que estaba hecho fea ahora. Así que este 18 de febrero estaremos en la nominación de los premios HIT, evento internacional. Así que las personas atentos a Telenor.com.deo, de antemano, agradecer a Ávalo Discotec y a JR Rencar, que serán los, eh, los patrocinadores de, de esta cobertura que tendremos este febrero, este martes 18 de febrero, para saber los nominados. Tengo entendido que habrán categorías eh, dominicanas eh, y de los urbanos, eh, vamos a ver si lo encuentro aquí para, para, para ir diciéndole, ok, los premios hit, tienen, tengo entendido que hay mejor video del año, estará artista And, eh, andino del año, que parece ser que es un premio eh, dominicano para el de lo, de lo masculino le dicen andino. Mejor artista del sur, sur eh, de, de Sudamérica, esa eh, va, va a ser una nueva categoría. También va a estar Mejor artista urbano, que esa es nueva, esa se incluyó ahora, que para que las personas eh, sepan. También estará eh, mejor eh, colaboración y también tener a mejor grupo o banda. Así que las personas atentos a este evento internacional verán las entrevistas que voy a traer este martes. Así que estaremos allá cubriendo esta rueda de prensa para saber todo lo que va a pasar el 14, mayo 14, que es la entrega de los premios HIT de HTV. El año pasado tuvimos una cartera de artistas muy importante. Tuvimos Zion y Lenos, eh, Farruco, eh, Anuel, Caro G. Entrevistamos a a Noriel, entrevistamos a Santiago Matías, estaba también en ese momento Juanes, eh, muchísimos, o sea, muchos artistas, Alex Sensation, muchos artistas que pudimos eh, entrevistar en el pasado Premios Heat y este año estaremos con todo. Así que las personas, atentos a las redes sociales y atentos a los osobrosos que estaremos presentando todo lo que sucedió en la nominación de Premios Heat. Neto Flow, ya terminamos por hoy. Señores, el hombre se va por un riso por un de día ¿quién? <risa> un riso de mi cama <risa> en la, la que... cama señores no a mí no me gusta esto que ponerle como sí, hora y media sí, hora a la gente <risa> atención Julio <risa> atención los jefes <risa> eh, mañana no tenemos programas mañana es un programa especial eh, de cierre de campaña. Estaremos el viernes aquí. Los, digo, Yo no estaré, pero los muchachos estarán aquí hablando Leto sobre aquí. San Valentín, que esperemos que Neto Flow vaya a la calle, así que tiene que ir Neto a, a la calle. Un, un invitado, vamos a a alguien, para yo estar sí, con sí, solo, sí, eh, no, no eh. Vamos a ver si buscamos una psicóloga para que hable de, de pareja y ay, todo eso. Señores, nos vemos el viernes, así que ya lo